Muchos de ustedes, en su minuto, me han preguntado ¿Por qué no voy a los pisteos nocturnos? Y esa weón Bueno La respuesta es muy simple, pues, Porque a mis 20 años eh, Dormir Dormir poquito Me hace como el hoyo, pues, weón Son las 6 y cuarto de la mañana Del día viernes bueno, estoy hecho pico, pero perro, les digo en serio, bueno, Estoy hecho pico weón bueno. Oh bueno. No sé si es normal que esto pase a los 20 años Lo bueno es que ayer me aseguré con dos Red Bull weón bueno. Estoy para la cabrón bueno. En serio estoy hecho pico bueno. Oh weón bueno. voy a trabajar los quiero los quiero mucho chau, chau. 1, oh, otra 3, <laughs> comí el rojo che tu madre como están cabros como están todos mis noob bikers aquí me acabo de comer el puto rojo pero bueno tu canal ha estado ahí un poquito un poquito dejado de lado pero fue por un tema que, que perdí a estos vídeos que ya había grabado sí, los vídeos ya estaban listos están grabados y la weá me cagó el pc wean. de ahí perdí tres vídeos y ya me fui a la vez pero acá estamos en una nocturna de TVN, ¿no? Estamos acá en una junta nocturna, weón, de varios grupos, varios crews de, de moto eh, Creo que se llama Clan Bikers Chile, algo así Cacha, mano, weón, está la mea zorra, y hoy día es que era como la primera junta, son como varios crews juntos, donde están metidos los Real Bikers el carabinero de Chile también que está participando acá, weón Pero es que cortarse bien, ¿no? Para que no nos funen, pues, huevón. Yo mañana trajo temprano, pero hice un full esfuerzo de venir para acá y Pónganse allá, pues, si te estamos poniendo puesto allá. ya. que la camioneta negra. Ya, pues. Perdón. Sí, sí. Ah, sí. ¡Qué bebé! <risa> yo ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! señorita Juan bueno. Sabo tu Concha de tu madre, cabros, puta allá. Eh, son exactamente las 1 de la mañana. Weón. Yo mañana, o sea, hoy me levanto a las 5 para ir a trabajar. Weón. No voy a dormir nada, concha de tu madre. Nada, concha de tu madre. Pero bueno, weón, weón, lo pasé la raja, weón. estuvo bacán. Weón, qué manera de ver motos. Weón. Yo creo que, sin mentir, weón, tienen que haber sido más, más de 600 motos. Así al ojo. <risa> Pasé cagando, man. me tuve que dar la vuelta. Pasé la salida, como siempre, vendiéndola. Level Dios, con la salida. El evento estuvo a la raja, ojalá se siga fomentando más esta weá de, de unir los grupos. Bueno, eh, creo que ahora se viene una full party para todo el clan, para todos los bikers y al parecer es gratis el 16 de diciembre creo que así que bueno, no, la raja ya cabros, los dejo con este pequeño videito que salió ahora de la nada esta pequeña noche nocturna en Santiago y nos vemos en el próximo episodio mis Bikers. chao, chao, chao